la sensación de, de igualdad solamente está en el miedo, en el miedo a todo. Que, que, el, que el miedo eh, ya estaba desde antes, que ahora está esta idea de guerra como lógica y manera de garantizar mi, eh, mi posibilidad de estar vivo, en mi idea de vida también bastante fanática, que eh, también estaba de antes, eh, eh, y que ahora, digamos, lo, lo terrible es esa idea de que eh, bueno, eh, no sabemos por dónde va a aparecer eso que no vemos. Entonces, a ver, que uno de ahora en más se ponga a pensar que uno puede llegar a contagiar de algo mortal a una persona próxima, con no ese miedo a ti? No lo teníamos, digamos. Eh, y ahora, digamos, con eso hay que hacer algo porque no podemos estar habitados por el miedo. Porque miedo solamente... Paraliza, sino que nos transforma eh, en una especie de, de, de círculo de encierro cada vez más chico. ¿no? Y por otro lado, hay una regulación terrible del miedo por parte de los medios de comunicación que se asocia también a, a las políticas militarizadas de los gobiernos precarios. Digo gobiernos precarios porque tienen un sistema sanitario que estalla muy fácilmente y han implementado medidas que son bastante autoritarias en cuanto a exigirnos que nos quedemos en otras casas. Eh, y lo que hacen los medios es mostrarte Claro, te muestran eh, la montaña de muertos en Italia O lo que pasó en España O lo que pasó en Ecuador Y eso opera como miedo Si vos salís a la calle te va a pasar esto